Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo atar las agujetas de tus botas tácticas. Eh, espero y les guste el video y lo pongan en práctica. Hola, ¿qué tal amigos? Eh, el día de hoy les quiero mostrar cómo pueden atar sus botas tácticas. Eh, yo en, el, en algún momento las he traído así como acá, pero pues no es lo correcto porque las botas supuestamente traen esto y este zíper para quitarlas de manera rápido entonces al traer las agujetas así pues no es práctico, hay que quitar toda la agujeta y todo para quitarse la bota entonces no es lo correcto creo yo acá está otra manera de atar la bota donde consumimos el cordón eh, y podemos liberar la bota de aquí liberamos la bota de esta manera y ya la podemos quitar sin necesidad de estar quitando toda la todo el cordón. ¿Vale? Ahorita les voy a mostrar eh, cómo podemos atar nuestra nuestras agujetas, estos cordones, de tal manera que no nos quede así, que no quede mucha agujeta, ya no sabemos ni dónde meterla. La hacemos bola, le damos vuelta al tobillo y pues no. Este, es una manera sencilla. Sé que hay muchas más, eh, a lo mejor con más vista en tu calzado, pero pues les voy a mostrar esta que es práctica, sencilla, y vean si se nota diferente, porque por ejemplo aquí, pues, es que traes tu calzado de la escuela, ¿no? Y aquí ya, calzado de la primaria, y aquí pues ya se ve un poco mejor, ¿no? Un poco más pro, por así decirlo. este Bueno, pues les voy a, a mostrar... Y ustedes me dicen qué, qué les parece. Voy a empezar por quitar eh, las agujetas. Bueno, pues voy a comenzar por quitar eh, este amarre que le hice cuando iba en tercero, creo, tercero de primaria o segundo, por ahí así. El que me enseñaron, el que me enseñaron mis maestras para, para atarme los cordones. Lo voy a quitar por completo. Es funcional, pero pues me sobra mucha, mucha agujeta. Ya no sé dónde enredarla, dónde meterla, ¿no? Eh, le hago bolas, le hago pelotas y, y pues no, no queda ahora les voy a mostrar cómo eh, atarlo deben quedar las dos puntas parejas las voy a, a emparejar, vean y eh, ahorita voy a terminar de quitar la, la agujeta así es como vamos con el amarre de primaria le vamos a decir pero eh, les voy a enseñar el otro que es eh, amarre en escalera así se llama parece entonces comenzamos metiéndolo de este lado así esas son las dos puntas y así es como, como nos queda el resto de, de agujeta no entonces vean voy a, a continuar les quiero mostrar bien bien cómo está para que pues no, no les vaya a quedar eh, al revés o, o se vayan a perder en el video entonces ahí está es fácil, es fácil lo cruzamos así poquito metemos la mano por acá y agarramos las puntas y lo hacemos entonces ahí ya quedó eh, la, los dos primeros ojales del zapato ya están, ahora metemos acá hacemos lo mismo a mí particularmente me, me gusta que vayan de manera uniforme las, las agujetas si uno lo metí por arriba eh, que todos vayan por arriba si el izquierdo lo metí por abajo que todos vayan por abajo a mí así me, me gusta hacerlo y este y luego pues le hacemos aquí y ahorita va, va a quedar vean y quedó ya vamos por, los, por el cuarto ojal, cuarto ojillo entonces aquí vamos a meter el otro y cuando lleguemos a, hasta arriba donde está eh, esa como asa de la lengüeta ahí también lo vamos a meter entonces aquí lo hacemos de esta manera eh, jalamos, ay, aquí que hice ahí, aquí ya, ya me amarré me de otra forma. No, no, no iba así, eh, pero lo arreglamos eh, sin miedo. este Bueno, ya vieron cómo se hicieron los, los anteriores, lo pueden ir haciendo ustedes también. Ahorita lo voy a, a arreglar. Les digo que a mí, particularmente, me gusta que quede. Si uno pase por arriba, todos pasen por arriba. Si uno pase por abajo, que todos pasen por abajo. Aquí, por ejemplo, ya me. Me confundí, uno ya quedó por, por arriba y otro por abajo, lo voy a devolver para que para que quede bien, no que quede igual. Voy a pasar aquí y ahí quedó, vean. Ya quedó parejo. Así jalamos. Y lo que me gusta de este amarre es que la agujeta no se aprieta, no, no queda amarrada, digamos. Se puede aflojar fácil para. Pues, si la queremos quitar. Se desliza fácilmente, no, no se amarra no se hace nudo ciego y vean ya vamos consumiendo gran parte de la agujeta ya nos queda poquita y aquí seguimos hace, seguimos haciendo el amarre eh, tipo escalera como ven ya se ve un poco diferente nuestro amarre eh, tal vez más presentable aquí lo metemos en este lado lo metemos igual acá y lo mismo jalamos y ya en la parte de arriba en la parte de de acá arriba, si quieren eh, va a funcionar como si fuera ojal, ojillo de, damos la vuelta aquí a veces cuesta un poco de trabajo porque se, se chispa pero lo, lo, les voy a mostrar cómo quedaría, así este lado y después lo pasamos por acá y ya nos sobró muy muy poquita agujeta, aquí si quieren podemos cruzar y echarle otra vuelta aquí y ya le, le amarramos ya ya nos quedó muy muy poca agujeta únicamente para el pequeño moñito que vamos a hacer ya con el moñito el moñito de siempre el de la primaria se ve bonito se ve coqueto entonces ya ahí sí ya lo podemos bajar y ahí quedó vean ¿Ve qué diferente la bota eh, la escalera que se va formando entonces ahora sí podemos liberar la bota de este lado con el zipper y vean ahí queda podemos sacar ni sin necesidad de estar desenredando tanta agujeta y o cuando la pones de estar tan, dando tanta vuelta a tu tobillo entonces esta es una de las formas hay muchas hay muchas más pero esta es una fácil sencilla que hace tiempo yo les quería mostrar eh, y no no lo había hecho pero pues ya ahí quedó se va tejiendo y queda, queda bien espero y les guste el vídeo hasta aquí lo voy a dejar eh, compartanlo y bien las botas